en las capas superficiales del océano. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, les saluda Madeline Ortiz y les estaré presentando los sorteos de tarde para hoy miércoles 3 de mayo de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente aquí en el estudio. Señoras y señores, salgan a jugar que Loto Cash tiene acumulados 2.300.000 dólares y la doble revancha te espera con 135.000 dólares esta tarde y tú podrías ser el ganador y llevártelos en un solo pago. Y el Powerball sigue su carrera por los millones, ya son... 71 millones de dólares los que te puedes llevar a casa. Corre a jugar, que este es tu momento de ganar con lotería electrónica. Si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre. Yo pegué. Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. Raspa tu suerte y busca los nuevos juegos instantáneos porque donde quiera te pegas. Y ahora sí estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. Adelante. El número ganador de Wild Ball es el número uno. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número uno. Ahora damos comienzo a los Pegas con el Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron el Pega 2. El número ganador comienza con el 3. Segundo número. Repite el 3. El número ganador del Pega 2 es el 3-3. Tres, tres. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy... Es el 33, ahora pasamos al Pega 3. Muchísima suerte, familia. El número ganador de Pega 3 comienza con el 1. Segundo número es el 3. Tercer número es el 0. El número ganador de Pega 3 es el 1-3-0. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy... Es el 130. Y ahora finalizamos los sorteos de esta tarde con el Pega 4, el favorito de muchos de ustedes. Ese boleto, hermano. El número ganador comienza con el 9. Le sigue el número 4. Tercer número, repite el 4. Último número de Pega 4 es el 1. El número ganador de Pega 4 es... 9441. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 9441. Estos han sido los números ganadores de esta tarde. Te invito a nuestra página oficial, de puerto loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos esta noche a las 9. Que tengan todos excelente tarde.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 Señoras y señores, llegó el miércoles, bienvenidos a un nuevo programa familia, que aquí estamos, listos, felices y llenos de energía para ustedes, nos preparamos para un programa fantástico lleno de...